Hola amores, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube y en el día de hoy vamos a estar recreando este maquillaje que encontré en Pinterest y vamos a utilizar esta paleta de BH Cosmetics, estos son los colores que vamos a estar utilizando durante nuestro maquillaje, así que comencemos Bueno, yo sé que ya, uh, ya comencé en este ojito un poquito, pero lo que voy a hacer es aplicar el amarillo en toda nuestra linecita, en toda nuestra cuenca por así decirlo y lo voy a aplicar poco a poco de esta manera y ya después lo vamos a difuminar y con, lo agregamos con este, con el pincelito de Colourpop E19 voy a seguir con este pincelito que no tiene nada de, de números pero se los voy a mostrar, es este si ¿sí lo ven y vamos a difuminar un poquito aquí arribita como para tocar la línea y difuminar eh, el tono en la parte de arriba y no se vea como una línea recta ahí arribita paleta, pero voy a utilizar la paleta de Kylie es esta esta no tiene nombre específico pero es esta paleta de Kylie Jenner y voy a utilizar este Cafecito este tercero que ven aquí si ¿Sí lo ven vamos a utilizar este un cambio en nuestro maquillaje sin querer queriendo y lo mismo vamos a utilizar la misma brocha de Color Colourpop la E19 y vamos a difuminarla por la cuenca de nuestro ojo Terminamos bien la parte externa, que no se vaya a ver nada raro. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, en este punto, ustedes van a decidir si quieren el color más intenso, me refiero a la intensidad del tono en la parte de arriba, si lo quieren dejar así o si quieren añadir un poquito más de color eh, con respecto a la intensidad, eso ya depende de ustedes eh, yo personalmente creo que le voy a añadir un poquito sobre todo aquí en la parte final que eh, es donde más se va a notar el color cuando creemos nuestra alita que como yo la llamo obviamente <risas> voy a utilizar el color Sushi sushi, <risas> de la paleta que ya les había mostrado es esta que está aquí abajo o pueden utilizar esta que es Strand Setter una de estas dos quedaría perfecta. Siento que me fui un poquito más hacia el naranja en la parte de arriba, pero siento que va a quedar chévere. Bueno, ahora voy a difuminar. Voy a utilizar un corrector para hacer esta parte y quiero que en esta parte... Voy a intentar ser lo más específica y detallada posible para que me puedan entender. Vamos a utilizar este corrector que es de L'Oreal, se llama Infallible Full Wear. Y para hacerles más específico es el Ibori 330. Estoy temblando, lo siento. Este es el color que, vamos a, que yo voy a utilizar el día de hoy. Y voy a utilizar esta brocha que es mi brocha favorita para hacer este tipo de maquillajes. No sé por qué no está... Bien? lo que hago siempre es no aplicarlo directamente en mi ojo, sino aplicar un poquito en mi mano, así como lo estoy haciendo, y con la brocha, voy a mirar cuál es el... Ok, entonces, aquí les voy a explicar una cosa, esta brochita tiene esta forma, espérense, la pongo así, esta brochita tiene esta forma que ven aquí, ¿verdad? Entonces, la parte más larguita, es la que nos va a hacer la curva, por lo tanto, es la que va a ir al interior. Si me hago entender. Para que la curvita que tiene eh, la brochita se vaya haciendo en nuestro ojo. Así que voy a comenzar para que ustedes se den cuenta. Miren, ahí ya apliqué um, producto. Y lo único que van a hacer es comenzar desde aquí adentro. se dan cuenta es súper fácil de utilizar la brocha, es una de mis favoritas, así que lo voy a continuar haciendo. Cuando se van acercando a la parte final, lo más fácil que, a, que pueden hacer es hacer el círculo completo, ¿verdad? Terminarlo. Y ya para ustedes saber exactamente dónde comenzar a sacarlo hacia la parte de afuera. Más o menos como desde la puntita de aquí va a comenzar a salir. Vamos a rellenar todo el ojito para que ustedes se vayan dando cuenta cómo va quedando. Y como se dan cuenta ustedes se van dando cuenta... Cuando cierran el ojo se van dando cuenta si necesitan llevarlo más hacia arriba o no. En este caso, sí. Ok, ahí vamos. Y simplemente vamos a terminar como difuminando hasta atrás. Ahí lo pueden ver. siguen sí, la figurita? Perfecto. Ahora... Vamos a difuminar un poquito esa parte, como de acá abajito, y absorber un poco del exceso que pueda haber. Ahí lo ven. Bueno, ahora el truco que les voy a enseñar es muy importante. Si se dan cuenta, obviamente no todo es perfecto, y yo como que no lo hice muy bien en este ojo, nunca me va muy bien en ese ojo, pero ustedes lo pueden arreglar. Vamos a utilizar una brochita de estas delgadita. Vamos a utilizar el color que usamos de último. Van a comenzar a arreglar el contorno que acabamos de hacer. Veo mucho, si ¿Sí lo ven. Bueno, en este no tengo mucho que arreglar, pero si la parte afuera quiero que quede más oscura. Voy a seguir con el de Colourpop e 20 que es este chiquitín que ven acá. Obviamente ya está es como manchado, no es que tenga naranja. Pero vamos a seguir con este para utilizar el amarillo, el karaoke, que ya habíamos utilizado antes. Listo. Ahora vamos a seguir con el Tempura. Que es un poquito más clarito, es como un verdecito. Ok, esto es muy importante y se me olvidó decirles. Esta es una esponjita para limpiar las brochas. ¿Qué fue lo que hice ahora? Limpié simplemente la brocha para poder continuar eh, con el siguiente color. Lo siguiente es que vamos a utilizar estas eh, sombritas en polvo de Colourpop. Voy a utilizar el delineador de NYX Vivid Brights en color amarillo. Voy a continuar con el delineador negro, este es de Hank and Henry. Obviamente ustedes van ¿no, cerrando el ojito y van viendo... Arreglarla, si ¿sí la ven. Bueno, voy a utilizar estas pestañas de Lashylicious y son Fluffy Licious. Bueno, amores, pues nada, me hice el cabello a lo que dio súper rápido y pues este es el look que creamos el día de hoy, estoy muy feliz porque de verdad estoy volviendo súper juiciosa a YouTube y les prometo subir más videos, así que por favor envíenme sus ideas, los maquillajes que ustedes quieran que les enseñe a hacer aquí también les quiero decir que aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar todos los productos que utilizamos para los ojos y para la parte 2 de cómo hicimos la base de este maquillaje, se los voy a dejar aquí abajo también en la descripción para que hagan clic en el link y corran a ver todos los productos que utilizamos. Por ahora, eso es todo por hoy. ¡Mua! Les mando un besito muy grande y gracias por por acompañarme, no se les olvide seguirme en mi página en Instagram y en Facebook porque ahí también les estaré compartiendo muchas muchas cosas, les mando un besote gigante y nos vemos en el próximo video, chao!